Muy buenas, hermanos. Aquí estoy con otro vídeo. Y hoy voy a hablar de los púas. No quería hacer un vídeo hablando de la comunidad tan guay llamada púas. Pero unos ataques de ciertos púas, que no voy a nombrar porque no les voy a dar publicidad gratis, me tocaron los cojones. Me tocaron los cojones porque se ponen a criticar una filosofía tan perfecta como Mictou sin siquiera saber cómo se pronuncia las siglas Mikto y tampoco lo que significa la combinación de letras en Mikto. Unas críticas tan patéticas y a la vez tan insultantes que tuve que involucrarme, ya que estos payasos hablan como si fueran gurús de la filosofía Mikto. Y total, ¿por qué se meten con Mikto? Pues muy fácil. Porque Mikto les quita el negocio tan fastidioso que tienen. Un negocio que se aprovecha de la debilidad y las inseguridades de chicos que no nacieron con el don de conquistar a mujeres y que se sienten inferiores por las presiones sociales que les dicen constantemente que tienen que tener sexo con muchísimas mujeres para aumentar su valía. También agreguemos que los púas mismos se encargan de ridiculizar a lo máximo a todo hombre que no cumpla con la cuota de mujeres conquistadas que ellos mismos crean. Unas cuotas cuestionables, ya que la gran mayoría de ellos no tienen todo el sexo que dicen tener. Otra razón por la cual los púas odian a la filosofía amicto es que nosotros hemos conseguido liberarnos de la necesidad de estar constantemente buscando la validación de las mujeres y también muchos de nosotros hemos conseguido dominar nuestros impulsos sexuales. Los púas son sanguijuelas que se aprovechan de los chicos inseguros, vendiéndoles libros, Cursos de tú a tú, cursos prácticos a precios desorbitantes, llegando a los miles de dólares. ¿Y qué pinta Mikto en todo esto? Pues simplemente Mikto enseña a esos chicos que la validación social de una mujer o otros hombres les tiene que importar una mierda. Que ellos valen muchísimo siendo como son y que no tienen que cambiar la forma de ser que tienen, sea cual sea la circunstancia. Las enseñanzas PUA se centran mucho en cambiar el comportamiento de estos chicos a un comportamiento diferente al de sus naturalezas. Y que sea acorde a los gustos de las mujeres, como por ejemplo, tener que andar de una forma diferente, vestir ropa de moda que a las mujeres les gusta, ponerse accesorios que a las mujeres les atrae, perfumes, hablar de cierta forma imitando a un hombre deseable, contar historias de cosas que ellos nunca hicieron, hacer el papel de cabrones y a la vez de divertidos contando chistes que se aprendieron de memoria, aprenderse líneas de introducción para cuando tengan que ligar en la calle. Bueno, vamos, que en definitiva, volverse actores. O sea, los púas son actores, que actúan de forma completamente diferente a la forma de ser que tienen. Básicamente, los púas les dan el siguiente mensaje a los chicos que están estafando. ¿Eres inferior? Páganos para que te enseñemos a ser un hombre superior que podrá ligarse a la mujer que desee. Las vidas de los púas se centran en un solo problema. ¿Qué les gusta a las mujeres? Los púas se la pasan estudiando detalles que a las mujeres les gusta subconscientemente, mientras que a nosotros, los mikto, nos importa una mierda lo que le guste y no les guste a las mujeres. Los púas se tienen que preocupar por su apariencia cómo visten, qué marca de ropa tienen que comprar, qué estilo tienen que tener para hacer el peacocking. Y bueno, peacocking es una técnica que trata de ponerse accesorios que llaman la atención. Como por ejemplo, pintarse las uñas de negro, llevar bufandas peludas a la discoteca, ponerse camisas de colores muy resaltantes, llevar sombreros, cosa que me he fijado que nuestro amiguito el púa criticón lleva mucho en sus vídeos. O sea, en resumen, el peacocking se practica para que las mujeres se fijen en esos accesorios y hagan algún comentario sobre esos accesorios. Y así aprovechar ese momento para romper el hielo. Básicamente los púas son títeres que actúan de forma que les va a gustar a las mujeres. Y volviendo con el peacock, eh, un peacock es lo que en español se llamaría un pavo real. Ya sabéis, una especie de pavo de colores, bueno, con plumaje azul y verde, en donde los machos de la especie tienen unas colas muy largas y vistosas que levantan para asustar a depredadores y para atraer a las hembras. Los púas son servidores del ginocentrismo, ya que la seducción se centra al 100% en las mujeres para acostarse con ellas. Micto habla de la mujer como forma de prevención y defensa contra los peligros que corremos al relacionarnos con ellas en combinación a las leyes vigentes del país en el que viven. Mojar el churro y tener una eyaculación asistida no les sale gratis a los púas. Pensadlo bien, los instructores púas cobran muy caro por los consejos que dan. Consejos milagrosos que convertirán a sus clientes en Don Juanes o Casanovas. Muchos de esos instructores cobran miles de dólares para dar clases en persona y hacer demostraciones, con actrices pagadas de antemano, claro para así convencer a las pobres víctimas de que son impecables seduciendo a las mujeres. Y si a eso le añadimos el tiempo que requiere conseguir unos 10 números de teléfono de chicas y luego hablar con las pocas que contestan las llamadas, luego una cita y, si hay suerte, mojar el churro. Hemos gastado mucho más dinero y tiempo que si hubiésemos contratado a una prostituta. Y al fin y al cabo, tanto aprendizaje, tanto tiempo perdido, tanto dinero gastado, ¿para qué? ¿Para mojar un poco más? ¿Para fardar a otros hombres de que hemos mojado mucho? ¿De que tenemos a muchos contactos femeninos? Ok, decidme algo. ¿En qué ha mejorado personalmente el hombre en cuestión? ¿Acaso ha aprendido alguna habilidad esencial que le vaya a ayudar en su vejez? ¿O acaso ha conseguido montar un negocio que le dé libertad financiera? Porque no todos los púas van a poder ser Marios Luna o Álvaro Reyes. Esos son los que más dinero ganan siendo maestros púas en español vendiendo libros y cursos a ilusos. Los demás púas son unos mataos que apenas consiguen unos cuantos centavos al mes vendiendo material milagroso y copiado de los otros maestros, claro. La mayoría de ex púas que vienen a mi canal me hablan de lo arrepentidos que están por haberse dejado engañar y seducir por esos maestros púas que les sacaron todos sus ahorros por enseñanzas que al final no les aportaron nada si de caso perdían aún más dinero cuando conseguían una cita, ya que tenían que pagar por la cena, bebidas y un gran etcétera ¿De qué sirve follarse a mil tías si al final no eres capaz de aprender una habilidad que te sirva en el futuro? Al menos que no te vuelvas un actor porno y vivas de hacer películas porno, y aún así el porno no sale tan rentable para los varones. Bueno, usándome a mí como ejemplo, yo sin ser un púa declarado, me acosté con muchas mujeres y la mayoría eran casadas o con novio, como dije en vídeos anteriores. Y eso con suerte. Tuve mucha suerte porque trabajaba en hoteles. Y ya sabéis, cuando las mujeres se van de vacaciones con amigas, ahí no les importa mostrar cómo son en realidad. Y me pregunto lo siguiente, ¿qué me aportó eso? Pues casi nada. Lo único que me aportó fue riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, riesgo de que se me rompa el condón y se quede alguna embarazada, Riesgo de que me denuncien falsamente por violación y riesgo de que un marido o novio furioso me pegue un tiro y me deje menus válido. Aparte de esos puntos negativos, pues follar a muchas mujeres no me aportó nada positivo, aparte del placer que obtenía en los 5 segundos de eyaculación que tenía. Y ese placer era pasajero y a la semana mi cuerpo me pedía más. Pero bueno, si queremos ser justos, algo positivo gané. Y eso fue darme cuenta de cómo es la mujer en realidad. Ya está, ¿vale? Y esos conocimientos los estoy compartiendo con vosotros. Y bueno, y eso también fueron unas causas también añadidas de por qué me volví Mikto. Y, por consecuencia, abrí este canal. Los Poas se creen los amos del mundo, y en realidad son unos patanes, la metacones, que dedican toda la esencia de sus vidas y existencia en tratar de acostarse con todas las mujeres que puedan. En otras palabras, los púas son manginas que han descubierto el secreto de cómo tener más sexo. Os acabo de definir lo que son los púas en unos cuantos párrafos. Y sí, hay algunos que se centran en el inner game. Y inner game sería técnicas que, es, que tratan de elevar la autoestima y la confianza haciendo cosas beneficiosas para uno mismo. ¿no? Y eso es exactamente lo que hacemos los mito. Pero a diferencia de los payasos púa... Nosotros, Osmito, lo hacemos exclusivamente para nuestro propio beneficio y satisfacción. Mientras ellos lo hacen simplemente para que las mujeres tengan a un espécimen de hombre más seguro, confiado y de más calidad. Y todo eso entre comillas. Vamos, que si a eso le quieren llamar autoestima, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Ya que ellos son incapaces de hacer nada de eso que he mencionado si no es para mejorar sus cualidades de seductor. No lo hacen por ellos mismos. No, no, no, no, no. ¡Qué va! Los putas, los púas, perdón, también utilizan una técnica llamada programación neurolingüística. La programación neurolingüística son técnicas de manipulación usando palabras clave para comunicarse con el subconsciente de la mujer. Sería lo equivalente a hipnotizar a la mujer y hacerle hacer cosas que vosotros queréis que ellas hagan. La programación neurolingüística es muy utilizada en el mundo de la psicología. Y ¿sabéis lo más triste de los instructores púas? Que ellos mismos nunca fueron hombres pertenecientes al 20% de los hombres más deseables. Ellos mismos tomaron el camino púa porque fueron rechazados una y otra vez por mujeres. Los instructores púas siempre les cuentan a sus alumnos que ellos también eran perdedores, pero que cuando aprendieron las técnicas que están vendiendo, se volvieron en alfas y casanovas. ¡Por milagro! Esto es marketing puro y duro. Es uno de los principios del marketing, ¿no? Eh, crear un vínculo emocional con tus clientes. Hay algo en lo que me he fijado siempre cuando estudiaba a los hombres naturalmente atractivos, según las mujeres, o otramente dicho los malotes, ellos nunca sabían cómo explicar los secretos de sus éxitos con las mujeres. Ellos siempre decían, pues sé tú mismo, ¿no? Cuando les preguntabas cuál era el secreto que tenían, pues eso que dicen todos, ¿no? O sea, pues sé tú mismo. Y claro, digo yo. Ser tú mismo es relativo. Ellos son ellos mismos y tienen éxito porque el ellos mismos de ellos es diferente a tu propio yo mismo. Más bien deberían decir sé yo mismo refiriéndose a que seamos como él mismo. Simplificándolo, que seamos como él, coño. <risas> claro, ser tú mismo es relativo. Los hombres, naturalmente atractivos, no suelen perder el tiempo enseñando técnicas de seducción, ya que ellos nunca tuvieron que aprender ningún método, y están ligando con tantas mujeres, follándose a tantas que no tienen tiempo para eso. En cambio, los instructores púas tuvieron que aprender métodos imitando a esos hombres naturales. Ya sabéis, ser un hijo de puta con ellas, tratarlas mal, no contestarles las llamadas, follárselas de forma salvaje, no ser detallista, no ponerlas en nuestras prioridades, no preocuparnos de ellas cuando están enfermas, en fin, tratarlas totalmente como objetos. Y sí, estas técnicas funcionan. Pero me pregunto yo, ¿quién es el villano de esta película? ¿El púa, que se pasa todo el tiempo de su vida buscando métodos para follarse a cuantas más pueda? ¿O Mick Toe, que se dedica a sí mismo... Y también a prevenir de los peligros que uno se expone al tratar con mujeres. Y también en prevenir que más hombres se vean envueltos en problemas con la ley por culpa de una mujer. Eso lo decís vosotros, hermanos. Ah, y antes de que se me olvide, hablemos del gran mystery, también conocido como Eric Von Markovic, el púa más legendario que jamás haya existido. Recordemos que le hicieron un programa en el canal musical VH1 llamado Pickup Artist, en donde 10 chicos... Iban a conocer a Mystery y a aprender artes de seducción en manos de él y los asistentes de Mystery, llamados James Matador y J. Dog. Mystery fue el creador del concepto de Peacocking, que he mencionado antes. Pues resulta que el gran Mystery acabó echándose una novia a largo plazo, con la que tuvo dos hijos. ¿Y a qué no adivináis qué pasó? Pues que la relación se fue al carajo, obviamente, y ahora el gran Mystery no puede ver a sus hijos. Tiene que pagar pensión alimenticia a la madre y ahora sufre depresión. O sea que al final, el gran Mystery ha acabado sufriendo el mismo destino que sufren hombres que no han tenido todas las experiencias con las mujeres que tuvo Mystery. En el ojo de la ley y las mujeres hambrientas de dinero, todos somos iguales. Incluso os dejaré el enlace de una página en donde se ven tweets y posts en el Facebook de Mystery en donde expresa su tristeza y su depresión. Al final, tantas mujeres no le han servido de gran cosa al pobre Mystery. Hermanos, no paguéis a púas por materiales que podéis obtener gratis en YouTube. Todos los púas repiten lo mismo una y otra vez. Mismo mensaje, diferente individuo detrás del mensaje. Ahorrad vuestro dinero, buscad fondos de inversión en donde meter vuestros ahorros, planificad para el futuro, no les regaléis a esos payasos vuestro dinero, que ganáis con el sudor de vuestra frente, y seguid vuestro camino está bien aprender técnicas de seducción básicas, ¿vale? Ojo, en especial para los más jóvenes y para los que quieren experimentar un poco con las mujeres. Pero no os obsesionáis y tomároslo como un hobby, ¿vale? O sea, un hobby más que hacéis cuando no estáis ocupados en vuestros proyectos más serios. Y sobre todo, no gastéis ni un duro en materiales PUA, sobre todo materiales de pago obligatorio. Hay un montón de libros PUA gratis, formato PDF, que podéis conseguir y aprender Conceptos básicos. Y bueno, un libro que recomiendo, pues es el libro de Alan Roger Curry, ¿vale? Que se llama Mode One, que podréis encontrar en Google. Pondré el nombre en la descripción, así lo podréis encontrar y bajaros lo gratis de Google. ¿Ok? Y bueno, el método de Alan Roger Curry es un método, pues bueno, el más honesto que he visto yo, ¿no? En Internet. Es un método directo y que no te requiere estudiarte mil cosas y aparentar ser alguien que no eres es simplemente mostrarle a la mujer lo que deseas hacer con ella. O sea, por ejemplo, la ves y directamente le haces saber lo que quieres. ¿Que te la quieres llevar a tomar algo y después para tu casa o la suya? Pues se lo dices y ya está. O sea, <risa> sé que puede costar, pero bueno, no es tan difícil como, como lo pintan. Y bueno, para concluir el vídeo, los micto vivimos relajados, sin presiones de cómo nos ven las mujeres. En cambio, los púas viven en una prisión mental en donde todo gira alrededor de la mujer y lo que desea la mujer. Por eso nos tienen tanta envidia. Aparte también de toda la clientela que les quitamos. Sí, estamos quitando mucha clientela. En estas últimas semanas he tenido peticiones de varios canales púas de unos 600 subs o 700 subs para que me entrevisten. Ya sabéis, la táctica de YouTube, ¿no? Invitar a youtubers con más subs y así ganar más audiencia haciendo preguntas que ya he respondido a lo largo de mis vídeos. Así que, amiguitos púas, si tanto queréis saber sobre la filosofía Mikto, que supongo que eso querréis, ¿no? O sea, por la intención de vuestros mensajes inocentes, ¿no? O sea, queréis saber más sobre la filosofía, pues dedicad todo el tiempo que tanto os sobra a miraros mis vídeos y los de otros canales Mikto para así encontrar respuestas a las preguntas que tengáis. No vayáis solamente a ver uno o dos vídeos aleatorios y ya pensaros que lo sabéis todo sobre MGTOW, ¿vale? O sea, <ríe> se os ve el plumero, chicos, se os ve el plumero. Y bueno, hermanos, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Si os ha gustado este vídeo, dadme like, suscribiros. Si no os ha gustado el vídeo, pues dislike, porque sí, hay muchos que vienen aquí a darle dislike sin ver el vídeo, o sea que ánimos. Y bueno, recordad que estoy en Facebook, Twitter, Minds.com, Beatme, Patreon y PayPal por si queréis hacer algún donativo. Venga, hermanos, hasta la próxima. Chao.